La literacidad digital implica el dominio de bases de datos especializadas, la capacidad para discriminar información relevante y confiable y el manejo adecuado del contenido digital para la práctica educativa. Dentro de la literacidad digital de un docente, se requiere de conocimientos, habilidades y actitudes dirigidas a la búsqueda efectiva de contenido digital mediante el uso de palabras clave y metadatos. Ante el gran cúmulo de información que se puede encontrar en Internet, el docente debe superar el uso de los buscadores genéricos y adoptar una postura crítica al realizar búsquedas avanzadas. Asimismo, deberá aplicar estrategias de búsqueda, acceso, ordenamiento y clasificación de la información para una gestión adecuada de la información. De igual manera, por tratarse de un contexto educativo, la confiabilidad de las fuentes, la gestión de referencias bibliográficas y el crédito a la autoría del trabajo de otros representa una de las tareas más relevantes de los docentes. La literacidad digital que se espera en cualquier docente considera acciones tales como realizar búsquedas avanzadas de información mediante el uso de palabras clave, metadatos y filtros, localizar información confiable en la red, conocer las páginas de la Secretaría de universidades públicas, bibliotecas, centros de investigación, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, bibliotecas virtuales o sitios oficiales en donde se encuentre información relevante para su trabajo docente. Identificar las principales fuentes de información y bases de datos relevantes para su nivel académico, como Google Scholar. En el contexto educativo, la literacidad digital de los docentes implica un manejo experto de fuentes de información confiables, un sentido informado para la selección y uso de información verídica y una serie de estrategias digitales suficientes para encontrar prácticamente cualquier información que se requiera. La literacidad digital es equivalente a la sensibilidad, experiencia y noción de la ubicación de la información que poseen los bibliotecarios, quienes son capaces de encontrar un párrafo determinado de cualquier libro ubicado en la biblioteca, aun cuando éste se encuentre en un anaquel de difícil acceso. El docente, al igual que otros usuarios de sistemas digitales, deberá ser capaz de encontrar información, pero mediante búsquedas expertas en bases de datos y sistemas de información de alta especialización. Asimismo, será capaz de comunicarse con sus colegas y estudiantes, pero en los tiempos y formas más pertinentes.